Nos dedicamos a producir huevo para plato, eh, carne de cerdo, carne de res, leche, eh, miel. En el área en la que estoy yo, nos dedicamos a producir huevo para plato. Tenemos 180.000 aves de postura. El objetivo de, de nuestra producción es producir huevo para plato de primera calidad. En producción traemos alrededor de 5000 cajas diarias. Más o menos eso es con lo que contamos aquí en la zona. Nosotros nos enfrentamos sobre todo a enfermedades virales, bacterianas y enfermedades parasitarias. Nosotros hemos contabilizado que, que en el tema del ácaro, mmm, sí nos afecta la producción aproximadamente entre un 3 y un 5% de bajas de producción por, por ácaros. Empieza a afectar la gallina porque empieza a picarles y eso hace que la gallina... Este pues está intranquila y no, no coma lo suficiente por estar con la, con la molestia ahí de estar quitando los corucos. Además de que nos afecta en, la, en el problema con el personal, que el personal se... se... Aqueja mucho merma su, su productividad también a causa de, del problema del ácaro. Pues de hecho el grupo se sube y te pica y te hace como sientes pasitos, pues te dan ansias de traerlo y como no estás acostumbrada, pues tratas de quitártelo. En el tema de bienestar animal igual nos, nos, nos fue muy bien porque al principio mirábamos las gallinas como no estaban en su estado de confort, se estaban rascándose, eh, nerviosas. Tres días después de la aplicación del producto, vemos las gallinas más tranquilas y más confortables, dedicándose a lo que deberían a producir y a alimentarse. Aproximadamente estábamos hablando de que, de que aumentó entre un 4 y 5% la producción después de aplicado el producto este y vimos que el personal vino a trabajar de, de mejor manera ya que no ha sido afectado con, con el tipo de problema. Me limpiaba más la cara que lo que juntaba huevo y cuando llegaron los sea, y aplicaron el producto al, como que los grupos como los como a los dos días ya no, ya no se subían. Yo considero que sí, que sí es rentable. Ahorita estamos a un mes, un poquito más de un mes de que se aplicó el producto y seguimos con, con... sin infestación se acabó, se acabó completamente el problema, nos ha ido muy bien con el producto. MSD como laboratorio yo pienso que es un laboratorio serio, un laboratorio serio, un laboratorio con investigación que, que hace las cosas bien. Hemos utilizado muchos productos y creo que Exol ha sido el mejor, con el que mejor resultados hemos tenido. Mi nombre es William Leos Velázquez, soy gerente de producción y recomiendo el uso de Exol.